se hallará en ti y muy profundo y donarás a los sirvientes del Señor oh Padre que persiguió la luz hacia lo que sería tu salvación